Claro, me falta un trozo 1 2 2 me voy a quedar con esto voy a llevarlo a 40 perfecto lo difícil hecho ¿Mierda? Perfecto, perfecto Uy, oh, estaba asustado porque... Con <ríe> bueno, esto sí que con, con la... Con el esto que se hace más sencillo esta tipa, pero... Con otra arma un poco más complicada Pero... Pero no fue problema, gallo No fue problema ¡Claro! ¡No! no más ¡Nueve! ¡Ah! ¡No son tantas! Me faltan tres solamente ¡Ah mijo! ¡Tres! ¡Y de ahí la, la losa! ¡Estaba contando! ¡No sube! ¡Con esta sube! Pero solo sube, sube uno Entonces lo que voy a hacer es subir vitalidad Aguante, aguante para tener esta mina. Sí, voy a subir aguante. Ya, espero que me salga la primera, que aquí viene la otra losa de titanita. No imporle el arma. ¿No tengo protección ahora? Prefiero, prefiero curarme Ya, uno menos ¿Y aquí me puedo proteger? Un rato. ¡Que pique la nariz! Que lento, recupera la estamina A pesar del anillo clorante ese Me picó justo la nariz de titanita Nice Voy a prender esto Voy a gastar estas almas Ya yeah. Tequisimo, a la primera Puede ver que está. Cúrate, cúrate. ¿Qué te usa, flecha? Estoy muertísimo. No porque soy un capo, pero. ¡Ay, araña de mierda, cómo hace tanto daño! Ahora sí, berrito, ahora sí, berrito. Mm. Valió la pena, valió la pena. Trozo losa. Vamos a usar una gemita. Y vamos a equiparnos esto. tengo que hacer? ay, se me olvidó los sets de movimiento ya, vamos ahora cambiar de lado a obligarle a que tire el raso Oh, chucha. ¿Quién se aleje? ¿O ¿Está sea, me alejo. que está rinconado ¿eh? no me sirve que esté ahí es que Tiro el resto. Ya que tiro el resto. Chucha. Y eso sí que no me conviene. No me conviene nada, nada. Me tiro la estela de la taraña Chucha soltó la cabeza Aquí falta el cooldown Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. que esperar el cooldown nomás y... y sí, y sí. quiero coger esto. Pero no arma no abrazado. Ok. Reforzar la Claymore a más... 9 Y tengo tres titanitas titanita, nice Para el arco, la otra Claymore Y... ya está Voy a comprar Claymore, una Perfecto Unas 3 de estas no me vendrían mal Igual son muchas almas. Reforzar... Claymore una. El momento grande me sobra. ni titanita 5. No me alcanza. Voy a quedar. Oh. Voy a quedar en la P. Pero por lo menos ya puedo llevar dos armas. No puedo llevar la doble Claymore. Por. Que tengo que tener la destreza al 20, supongo yo. Porque es, la, es el 1 más 1,5 de los dos requerimientos que me pide. De fuerza voy sobrado, pero de, de destreza me falta. Destreza me falta. Ahora te voy a poner en tiro el anillo del gato. Menos mal lo compré antes, weón bueno. a hacer la super safe. Chucha. Se me olvidó lo sensible que es esta tontera, man. Ya. Porque aquí tenía que saltar. Papijito, casi me caigo. por si la mosca Y me vengo por acá me ocurre de nuevo y creo que la baja mejor la lo mejor baja esta Nice lo hice la primera ¿eh? No bueno, está todo dicho Sequísima. ¿eh? No, no. No, pero... ¿Por qué rodea hacia él? ¿La hoguerita? Creo que está, ¿no? Solo con encenderlo está el otro lado uh -huh. A ver Ahora, vamos a sacar este coso Vamos a sacar esto Vamos a poner esto Momento gamer Los cestos, su buena cinemática, ya espero hacerme la primera calle, me hace bastante daño, eh. A escupir o no? Me grapeó, no el grap, no el grapeado. Me tuerte la cabecita. Wey. Ahí tenía que rodar para el otro lado, tenía que rodar para la derecha por el hitbox, por viejo. Si sí, el hitbox de este juego es hermoso. Tengo sea ¿Ya? Mierda Creo que estoy muy confiado Ya, me largo, me largo Golpea Eso me llega Ya, ya, ya. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Easy peasy, cayó. El podruido. El podruido. Subir de nivel. Que tengo que llevar destreza al 20 para poder llevar los dos espadones. Dos claymores, perfecto, perro. Oh, me falta un trozo, viejo. ¿Y dónde lo puedo conseguir? Ya. ¿Qué hizo? ¿Yo me tiró? Me tiró caca man. Caché que cuando yo hacía esta run De los dos anillos ilusorios Casi siempre me invadían los dos al mismo tiempo man. Pero Dios, esa mierda man. Por ejemplo, ¿qué? ahora si cruzo la puerta Puede que este, el Dennis salga y me invada man. che stava mortissimo Muérete, loco, muerte. Me gustaría saber si por aquí hay alguna titanita. Bueno, ahora la conoces, pues, perro. Conociendo que era. Este no debería costarme tanto, pero cuando digo esa weá, es. muerte. Me chanto esto. Y Let's Boss Un poquito de cinemática para tu body Es que me di cuenta que en, en mi edición Yo quería poner un pedacito de la cinemática en el edit Y no me, no me lo dejaba porque claro No había guardado ni una cinemática de mierda Weón eso por estar mirando por, por otro lado Pero wean, igual voy a ir con toda la esperanza del mundo y voy a ir vivo, weón. Aquí el cochino igual El primer ataque que hizo No lo suele hacer al toque, weón, suele hacer esta al toque o igual igualar toda magia, eh Estoy a punto de morir de nuevo ¿Me curo? Alcanzando a la roca? Perfecto Muy largo Le di en el puñito Ya pues este, este, este con, con este ataque me maté, uh, Me maté porque el weón ni siquiera me mató. Ya ¿Yeah? Pero empezado con ese ataque, weón. Va a poner chante en la viscosidad. Y ahora va a salir acá. Ahí no sale. ¿Qué? Nunca nunca me había salido. Nunca me había salido acá, weón. tu madre. Ya. Ya me quedo aquí mejor. ¿Llega o no llega? No, no llega. ¡Ojo! Nunca había peleado con este tipo Spawneado ahí, ¿eh? Pero es más fácil, güey Es mejor Es mejor presionarlo Para que se ponga ahí subir a 30 esto Me quedé a uno flecha de las pulentas y flecha de las penquitas ya momento momento clave momento clavísimo clave clave clave Cagué de estas un montón. La idea es prender la hoguera e ir a buscar ese trozo de titanita. Gallo, oh, nice, losa y trozo. Let's go, lárgate, lárgate, reforzar, claymore, Uno más. Diez yes. Perfecto No titanita, este lo puedo subir Y ya la siguiente ya no lo puedo subir me quedé sin esta mina. teme No puedo rodar porque no tengo esta mina. Ya voy a tener que subir esta mina gallo. Nice. Pepe, no, pero tontísimo. Pero no se te tienen que juntar los dos. Pero ya el al Mierda Otro, otro Nice, a la primera Ojo, ojito, ojito, ojito Está tensísimo, ¿eh? No quería que invocara a nadie, güey bueno. ¿Qué pasa corriendo, ¿eh? ¡Míralo! Claro. Nice, nah, pensé que me mataba, güey Esa güey te mata de un hit Let's go ¿Lo haré la primera o no? Yo creo que sí, güey ¿no? Porque está facilito Presiono que ataque Que la agarre Ujo ese daño Ya presiono que ataque Ya ¿eh? harto, Hago harto daño eh Ahora se me va a tirar, se me va a tirar Puedo presionarle que ataque al tiro aquí Le alcanzar a poner dos, perfecto. No se vaya, que no se vaya, uno, perfecto. Pero lo hice al toque Casi le hago un ojito wey. Vos estás tan fría